Bienvenido, bienvenida a este tu espacio de BioOráculo Interactivo. El día de hoy queremos invitarte a jugar con nosotros, pero sobre todo porque esta es una guía para ti. Es esa guía para que sanes y para ver cómo te estás sintiendo, en qué te estás atorando y cuál es el siguiente paso a seguir en este instante, en este momento. No existen las casualidades, sino es Dios que a través de esta guía te va, te va a dar este mensaje para ti el día de hoy. Bueno, esto es un juego que está enfocado a siete cartas importantes relacionadas cada una a un punto funcional y energético en tu cuerpo. No sé si has escuchado hablar de los chakras y cada uno representado por un color ...y una función en tu cuerpo en específico. Te quiero invitar para que observes... ...todas las cartas son siete juegos de cartitas. El primer juego es el cuarzo en color rojo. Tal vez te pueda llamar la atención. El color, la flor o el siguiente que tiene otro tipo de piedrita... ...color anaranjado. El tercero que tiene color amarillo el cuarto verde, el quinto azul claro, el sexto es un azul más potente y el séptimo es un color violeta. Cada uno tiene, como te comentaba, una función. Cada cartita ya está canalizada, ya está barajeada para que este mensaje sea para ti. Te invito a que las observes detenidamente. Puedes elegir una o varias, las que tú desees. Y te voy a dar un momentito, unos segunditos, para que posteriormente comencemos a la lectura de cada una de ellas. Recuerda regalarnos todos tus comentarios en la parte eh, de abajo, todo tu sentir, si te resuenan algunas cosas, y si no, únicamente toma lo que te guste y te resuene. Te dejo unos minutitos para que identifiques ¿Cuál de estas cartitas son las que te gustan, te llaman la atención? Como te comentaba, puedes utilizar una o dos opciones, no pasa nada. Lo importante es que tú eh, te resuene o te llame la atención alguna de ellas para que puedas empezar a escuchar el mensaje del día de hoy. Te dejo unos minutitos para dar continuidad a la siguiente lectura. Gracias. Hola, ya estamos aquí de regreso contigo y dándote la siguiente guía. Si es que tú decidiste, te llamó la atención esta carta, fue la primer carta del cuarzo o lo rojo. Te comentaba que tal vez fue el cuarzo, fue la flor, vamos a dejarlos también por aquí. Y vamos a empezar con esta lectura. Esta carta, que fue el primer chakra, te voy a platicar un poquito de este chakra. Su es nombre es Muladhara y se ubica en el coccis, que es en la base de la espina dorsal. Este es el primer punto energético en tu cuerpo. Y quiero decirte que si has estado sintiendo probablemente eh, eh, cansancio, eh, tal vez te has sentido en escasez debido a, a tu mente, a tu percepción, porque recuerda que no existe la escasez a menos de que tú así te percibas. Eh, probablemente también te estás sintiendo con un poquito de inestabilidad emocional, pues te sientes con desconfianza, inseguro, insegura. Probablemente en tu salud también te estás sintiendo a lo mejor con un poquito de, de problemitas. Eh, esto bueno tiene que ver con todo esto. Este bloqueo, que no estás de alguna manera depurando, que tu mente te está dando muchos pensamientos y esto pues te está provocando que te sientas estancado y en la cuestión de salud también probablemente estés presentando este tipo de alteraciones en tus riñones, en tu vejiga, probablemente dolores en el, en, en el sacro, en todo lo que es la parte baja de tu eh, cadera, eh, tu columna vertebral, te sientas inflamado, inflamada en, en todo lo que es el área del colon y dolor probablemente en los miembros superiores que son en tus piernas y en tus huesos. Bueno, si esto lo estás sintiendo, como te comentaba, puede ser que sea o te resuene y puede ser que no. Entonces, si es que a ti te estás sintiendo, se puede deber a todo esto que tiene que ver con esta guía y este regalo que el día de hoy te vamos a dar. Voy a abrir tus cartas. Ahorita te las voy a mostrar. Ajá. Son tres cartitas. La primera carta que te salió, salió boca abajo, no pasa nada, es la carta del control. Suelta la rigidez que te está atando. La segunda cartita, verdadera amistad. Y la tercera cartita, maestría. Ok. Comentábamos que probablemente estás sintiendo algunos problemas a nivel energético, a nivel cuerpo, y bueno, probablemente te estás sintiendo eh, con ese control. Quieres controlar todo lo que está a tu alrededor, eh, probablemente desde el trabajo, la cuestión eh, personal o interpersonal, como te estás relacionando con los demás. Y esto te está provocando rigidez. Esta rigidez a su vez... Se puede somatizar en el cuerpo provocando dolor. Ok, aquí te están hablando también de que te abras a este proceso de experimentar el amor en libertad. Probablemente este mismo control te esté provocando que no te sientas seguro, que no te sientas segura con las relaciones interpersonales con las que tú te estás relacionando en este momento. No solamente a nivel amor, si es que tienes una pareja, sino en el nivel en el ámbito laboral, en el ámbito con los hijos, si es que los tienes, con, con los padres, puede ser en general. Uh -huh. Te estás limitando a esta verdadera amistad o este amor en libertad. El amor es libertad. Entonces, debes de, te están diciendo, por favor, que sueltes el control. Ya que eh, el llegar a ser... Un ejemplo tiene que ver con lo que todo parte de tu interior. Si tú no tienes esa paz en tu interior, por lo tanto no puedes dar lo que no tienes. Entonces es importante que te abras a la posibilidad de saberte que eres una obra maestra, que eres perfecto, que eres perfecta, pero si tú te estás limitando y estás queriendo controlar todo, queriendo solucionar todo desde el deber ser y no disfrutando te dije en un principio de esta lectura que venimos a jugar, venimos a experimentar y no venimos a exigirnos, pues las exigencias o el querer o anhelar cosas, lo único que hace es alejarlas más. Entonces, básicamente estoy sintiendo, percibiendo que en este momento si estás teniendo problemas a nivel físico, se debe principalmente a el control que tú estás teniendo contigo mismo, a esas exigencias que te estás queriendo de alguna manera imponer y de alguna manera pues te están provocando todos estos trastornos o alteraciones en tu cuerpo. Voy a sacar una cartita más porque me interesa saber cuál es el siguiente paso que te están recomendando hacer el día de hoy para que ya dejes de sentirte como te has estado sintiendo en estos últimos instantes, sobre todo con el control. ¿Qué hermosa carta te salió? Te salió la carta de ángeles. Esto tiene que ver con el hecho de que te sepas si eres o no creyente o en lo que tú creas. Yo, por ejemplo, te puedo decir que creo en Dios. Pero el nombre que tú le quieras dar, ángeles, seres elementales, incluso hay personas que les gustan los cuarzos como a mí, todo esto es energía. Finalmente estamos enfocado, enfocando perdón este, este oráculo interactivo precisamente a, a que sepas que en tu cuerpo, todo tu cuerpo es energía, todo es energía, lo que está a tu alrededor. Entonces, si tú crees en esa energía, el día de hoy te está diciendo esa energía, que creas, que creas y que eh, no estás solo, que no estás sola, siempre hay un sostén, un apoyo, que es el que te va a dar ese amor incondicional, eh, que sueltes el control de todo lo que está en tu mente. Acuérdate que hay dos tipos de mente, la mente creativa, la mente que te sabe que eres un maestro y que todo está dentro de ti y que solamente eh, tienes que abrir tu corazón para que, para que de esa manera te sepas que todo está bien, que no pasa nada, y que los proyectos y planes que tú tengas se van a cumplir. Pero siempre enfocado a esta fe, que es la fuerza espiritual de esa energía, que está dentro de ti, que no está solo, y que te va a ayudar a aterrizar y a concluir todas y cada una de las cosas, tanto creaciones en tu mente, eh, como te decía, esa mente creativa que va a poder facilitar y ayudarte a hacer lo que tú desees o la mente destructiva que es aquella que se basa en el control y que pues no vas a avanzar, al contrario, vas a sufrir y aquí no viniste a este mundo terrenal a sufrir viniste a vivir, a gozar, a disfrutar de todo lo que el universo y esa energía tiene el día de hoy para ti deja de controlar, aterriza y sepa, debes de saber perdón, que este es el momento perfecto para seguir adelante. Todo está dentro de ti. Y si tú sanas, yo sano. Ese es uno de los lemas que me encantan. Entonces es el momento de que dejes y sueltes eh, todas esas enfermedades o alteraciones que hay tanto en tu cuerpo como en tu mente. No te sepas solo, no te sepas sola, pues la energía está en todo momento en ti. ¡Gracias! Espero que te haya servido esta tirada generalizada. Te invito a que nos regales un like y todos tus comentarios y te inscribas al canal. ¡Gracias! ¡Hola! Bienvenido a este momento. Quizá, eh, vamos con la siguiente lectura, quizá tú elegiste esta carta que fue la segunda, que fue el cuarzo color naranja... Tal vez la floricita Bueno, pues vamos a empezar con esta siguiente lectura. Recuerda que este juego está relacionado, este interactivo está relacionado a los chakras. Voy a comentarte un poquito de este chakra. Es el segundo chakra que su nombre tiene unos nombres muy raros. Se llama Sadistana. Y este chakra tiene que ver con la ubicación que se encuentra abajo de tu ombligo. Probablemente estés sintiendo en estos momentos, es un chakra que está relacionado con los sentimientos. Te permite experimentar emociones y cambios de humor, pero sobre todo es un flujo muy importante de energía. Y en este color, eh, que es el anaranjado, está relacionado con algunas funciones de asimilación en el alimento. Probablemente si ahorita estás teniendo algún problema en el área digestiva, en todo lo que es el sistema gástrico. A lo mejor reflujo, ardor, eh, esto tiene que ver con, con este proceso de eh, alimentación que a lo mejor estés teniendo pues algún tipo de bloqueo energético y se esté de alguna manera estancando o, o manifestando en esta área gástrica. Eh, tiene que ver con, también con tu energía sexual, probablemente ahorita pues estés, te sientas cansado, te sientas cansada, eh, debido a estas emociones, pues a lo mejor eh, eh, tu apetito eh, sexual, tu libido sexual esté un poquito bajo, pero es debido a estas emociones que este flujo, pues ahorita se está de alguna manera, en, eh, se está haciendo muy lento y pues en esos bloqueos se esté somatizando en tu cuerpo. Ok, vamos a ver que también tienen eh, cualidades positivas, tiene ese eh, regalo de dar y recibir estas emociones. Ábrete al amor, al amor no solamente sexual, sino al, al, al, al amor pasional, en cómo haces las cosas, en el trabajo, con todas las personas que te, se encuentran a tu alrededor. Permítete que también eh, te den esos regalos. A veces probablemente te cierras y quieras siempre ser eh, el que da, el que, el que brinda apoyo, el que escucha, pero hoy es el momento y esta guía te están diciendo, ábrete a ese amor, no solamente que des, sino que también recibas. Okay. Tiene un poquito que ver también con la familia y pues en esa entrega de, del trabajar en armonía y con que seas eh, consciente de que pues, tu energía tiene que estar siempre en equilibrio, siempre eh, en esa armonía. Eh, si no estás siendo de esa manera o no te estás sintiendo eh, de alguna manera con esa relación, pues bueno, vamos a ver por eso el día de hoy. ¿Qué es lo que tu guía te está el día de hoy queriendo dar o transmitir para que hagamos estos cambios? ¿De acuerdo? Ok, vamos a empezar a abrir. Y déjame decirte que eh, probablemente tiene que ver estos, estas alteraciones en tu cuerpo con órganos genitales, ovarios, si en, en el caso de, de, de que seas mujer, o los testículos en caso de que seas hombre, próstata, eh, tiene que ver también problemas a nivel vaso, estómago, intestinos, te comentaba, o inflamación en lo que es vientre y vejiga. Si estás presentando estos bloqueos, bueno, el día de hoy te vamos a dar esta guía. Para que dejes de estar somatizando y empieces a sanar desde dentro. Ok. La primera carta que te salió, salió boca abajo. Y es la carta de aceptación. La segunda carta, reprimido. Y la tercera carta, y muy bonita, abundancia. Ok. Voy a tratar de aterrizar el mensaje del día de hoy para ti. Lo primero que te están queriendo decir es que aceptes todo lo que hoy estás o has estado presenciando en tu presente, en tu realidad. En tu realidad puedes ver, te comentaba, escasez, enfermedad, miedo, desconfianza. Fíjate, te están diciendo, no reprimas. Entonces, esta, esta cuestión de que te están diciendo, acepta, pero sin reprimir las cosas. Si tuviste o pasaste por algún evento fuerte y te estás siempre haciendo querer o te sientes el que te comentaba en un principio que tú das, que tú eres el que, el salvador de todos, la salvadora de todos, bueno, pues no, es el momento de soltar, aceptar las cosas, pero desde un estado de equilibrio y de amor. De fe, pues la abundancia te pertenece. Esta carta es muy bonita. Todo lo que has estado somatizando en el cuerpo es porque has estado reprimiendo y toda represión va a provocar un bloqueo a nivel Cuerpo a nivel físico. Recuerda que eres un espíritu en experiencia de cuerpo y de esa manera te vas a sentir libre, te vas a sentir pleno, plena. Pues la abundancia te pertenece. Es el momento de que des el siguiente paso. ¿Y cómo vas a dar ese siguiente paso? Vamos a, a barajear y voy a sacar esta última carta porque deseo saber cuál es el siguiente paso, qué es lo que está pasando en ti. ¿Por qué te estás sintiendo reprimido? ¿O de qué me están hablando en este momento? Ok. Muy clara la respuesta. Te estás sintiendo separado de esa energía. Tú eres energía. Todo lo que está alrededor de ti es energía. Tu cuerpo es energía. Pues todo este procedimiento, tanto de lo que comes y tiene que descender, como los nutrientes que se absorben en tu cuerpo, todo se convierte en energía. Y finalmente, todo parte de dentro de ti. Si tú te sientes desconectado de esta energía, pues entonces existe lo que conocemos como una separación. No estás separado de esta energía, el nombre que tú le quieras dar, Dios, ángeles, arcángeles. Pero te están diciendo, antes de que veas los resultados en ti, Tienes que abrir tu corazón para experimentar todo lo que tiene que ver con esta abundancia Pero esta abundancia parte siempre de tu interior No puedes dar lo que no tienes Si tú siempre eres el que está viendo por los demás Es momento, te están diciendo Que primero empieces por ti Dentro de ti está la respuesta No, no puedes dar amor si no lo tienes Si no te cuidas Si no te alimentas adecuadamente Sales a prisa todos los días O estás ahorita mucha gente está haciendo home office y muchas veces eh, pues no se dan el tiempo de desayunar, de comer, de tomar el agua adecuadamente y esto va a provocar también bloqueos a nivel cuerpo. Es el momento que empieces desde adentro a cuidarte, a sanarte, pues esa sanación parte de tu interior. Es la respuesta muy clara a ti, entonces es el momento de que empieces a trabajar no, sola, no solamente a nivel eh, material, en el trabajo, con las personas, eh, no es suficiente dar. También es importante recibir, pero es el momento de que abras tu corazón para que hoy empieces en ti a sanar. Okay. Deseo que te haya resonado este mensaje, no olvides suscribirte, regalarnos un like y todos tus comentarios en la parte de abajo, ya que para nosotros es muy importante porque si sanas tú, sanamos todos. Deseo que eh, empieces a trabajar en tu interior para que empieces a ver y experimentar los milagros divinos. Muchas gracias. Ya estamos aquí de nuevo con tu cartita, si es que a ti te resonó esta cartita que corresponde al tercer chakra que es el plexo solar, su nombre Manipura y tiene que ver con el color amarillo, tal vez la piedrita, la flor, la voy a dejar por aquí fueron las que te resonaron el día de hoy y vamos a empezar con tu lectura antes quiero platicarte un poquito de este chakra que tiene que ver con el centro energético de tu cuerpo, que te permite conectarte no solamente en el exterior, sino también con tu energía interna. Y de esa manera, en su color amarillo te dice que está, existe esta conexión con el sol, que es el maestro sol, que con sus rayos amarillos te da ese poder eh, natural para poder darte o transmitirte esa energía que ya está dentro de ti. Este punto tiene que ver con todo lo que eh, está relacionado con el sistema nervioso. También tiene que ver con procesos digestivos, pues se encuentra en lo que es el área de la boca del estómago. Tiene que ver también con tu metabolismo, emociones. Si ahorita probablemente te está uh, estás sintiendo con, con eh, mucho control, con... Eh, problemas a nivel también gástricos, inflamación en el área abdominal, puede ser tu hígado, vesícula biliar, tu sistema gástrico, te comentaba eh, que tiene que ver también con tus intestinos, eh, si te sientes alterado, alterada tu sistema nervioso o estás presentando problemas también a nivel muscular, puede ser relacionado a cómo te estás sintiendo a nivel emocional. Ok. Y se está somatizando en tu cuerpo. Por eso el día de hoy vamos a abrir tus, tus tres cartitas que te resonaron por el color, por la flor, por el cuarzo, por lo que sea. Y es el momento de empezarlas a abrir. Ok, voy a empezar. Ahorita te las voy a mostrar. Te salieron tres cartas. Y en estas tres cartas, que fueron las que ya estaban previamente canalizadas y armonizadas para el mensaje del día de hoy para ti, te hablan de... Soltar. Falsedad. Y presente. Tu mensaje es muy claro definitivamente. ¿Qué tiene que ver? Ok, si en el cuerpo estás presentando este tipo de alteraciones, te está hablando de que sueltes todo el control. Entre más anhelas, más alejas. Eres muy dado tal vez a querer controlar la situación, a pensar por los demás, a querer eh, hacer las cosas a tu voluntad, sin pedir eh, de alguna manera poder compartir y decir tú qué piensas, qué sientes. Recuerda que somos seres individuales, pero es importante siempre por medio de la comunicación, de la congruencia, poder... Hacer las cosas desde el amor, no desde la exigencia, desde el control. De esa manera no funcionan las cosas. Y probablemente eh, haces las cosas y no, eh, no preguntas. No, no haces que las demás personas también puedan interactuar contigo. Entonces hoy te están diciendo, aprende a escuchar aprende a, a, a recibir esa ayuda que el día de hoy te están de alguna manera facilitando para que de esa manera todo se pueda aterrizar y armonizar de una manera más eh, congruente, más en amor, con un orden, sí, pero sin desde el deber ser. ¿Sabes por qué? Porque estoy percibiendo que en este momento... Eh, quieres encajar Y por querer encajar ¿Qué significa esa palabra? Estar dentro de una caja Y entonces aquí te están hablando de la falsedad Entonces muchas veces no estás a lo mejor de acuerdo En ciertas tomas Porque tú quieres hacer todo Y estás aceptando situaciones En las cuales no te sientes del todo eh, No te agrada Entonces de este, de este, en este momento pues reprimes quieres controlar eres falso eres falsa porque no estás de acuerdo y terminas haciendo las cosas tú pero sin, sin amor más bien con exigencias y esto pues te está llevando a no hacer o que te resulten o que más bien que los resultados sean los los idóneos para ti para tu sentir y entonces está somatizando en el cuerpo por esa razón te están diciendo, vive este instante en tu presente. Solo el presente es el que te va a dar esa paz. Si sigues condicionado, condicionada al pasado, con, con mentiras, con ilusiones del pensamiento, vas a provocar que sigas somatizando en tu cuerpo. Estas alteraciones en tu cuerpo te van a provocar, pues obviamente no solamente enfermedades, sino probablemente también situaciones o cuestiones relacionadas con esa, esa ira, esa falsedad, ese control. Y pues obviamente va a estar repercutiendo en tu estómago para que eh, por más que tú a lo mejor si haces ejercicio, si tomas agua, si te alimentas adecuadamente, pues no vas a ver ese resultado porque todo el tiempo vas a estar con el estómago inflamado porque tus órganos están recibiendo todos, todas esas exigencias que tú estás haciendo. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso, la guía hacia ese éxito, hacia esa sabiduría, ese bienestar en ti mismo, en ti misma? Bueno, vamos a sacar una última cartita y esta cartita te habla de la verdadera amistad. Experimenta el amor en libertad, es decir, soltando todo control, todo condicionamiento, toda falsedad, viviendo tu presente en ese amor. El amor es libertad, es sin condiciones. Entonces deja de estar haciendo las cosas, pero a cambio de algo. En este momento te están diciendo, deja que las cosas también lleguen a ti. Pues te lo mereces, pero solamente en esa verdad, no en la realidad que estás viviendo en este instante. En la verdad si sí estás dispuesto a recibir todos estos regalos en tu presente, no en el pasado. Ya el pasado es pisado, el futuro no existe. Porque no sabemos ni siquiera qué va a pasar. Entonces, solo el hoy existe, solo el hoy es tu presente. Y es el que debes de vivir intensamente. Es en este momento que entonces te dicen, el amor en libertad está representado por ti mismo. Comienza a amarte dentro de ti, soltando estos condicionamientos, estas ilusiones y creencias de que, de que solamente tú tienes la capacidad de hacer ciertas cosas. No. Existen otras personas por las cuales también te, te quieren ayudar, te quieren apoyar, y es este esta guía de luz, de energía que te están diciendo, no estás solo, no estás sola, cuentas con nosotros, pero es el momento de que abras tus brazos, aterrices, sueltes la falsedad, la hipocresía, porque es el momento de empezar a recibir estos regalos, estos frutos de tu sabiduría, de tu inteligencia. Eres muy inteligente, pero a veces la mente hace que pienses cosas y le des vueltas y eso empieza a perturbar todo pensamiento llegando a enfermarte. Espero que esto te haya resonado. Te invito a que nos regales un like. Te suscribas en el canal de The Oráculo para que te lleguen todas, todas las notificaciones. Es importante que todo tu sentir no lo dejes. Recuerda que esto puede o no resonarte, pero estamos aquí siempre atentos para ti. Espero te haya gustado. Besos de mi corazón al tuyo y deseo que te encuentres muy bien. Bye. De nuevo aquí contigo. Bueno, pues vamos a dar continuidad a este tu mensaje del día de hoy. Si esta fue la, la carta que a ti te, te llamó por su color del cuarzo, que es el verde, la hojita, bueno, pues vamos a ver que tiene un punto muy específico en el cuerpo. Este chakra pertenece al cuarto chakra que es eh, perteneciente al, al, al corazón y que su nombre es Anahata. Es bien interesante este punto, todos tienen una función específica, pero para mí quiero comentarte que no solamente el corazón es un órgano funcional, es un órgano espiritual, eh, por el cual todas las emociones pasan por el corazón. Entonces, si tú estás de alguna manera... Eh, ...percibiendo emociones que te estén bloqueando, que te estén estancando, bueno, pues se va a afectar también este chakra. Este chakra es un centro receptivo a nivel emocional que tiene que ver con la conexión de todos los flujos de energía. Como te comentaba, todas las emociones las eh, asimila o las capta el corazón. Entonces es importante que este chakra esté fluido, es decir, que tus emociones fluyan. De lo contrario, van a empezar a somatizar a nivel eh, físico, a nivel cuerpo, y pues puedes estar presentando problemas a nivel mente, a nivel emociones, y por lo tanto también incluso presiones en el pecho, que a veces no logras comprender por qué te sientes de esa manera, puede estar bloqueado este chakra. Su color es el verde, por eso es que ponemos este, este cuarzo, y tiene que ver con esa fuerza vital, eh, que tiene que ver con la sangre, con el cuerpo físico y sobre todo tu energía vital. Tus órganos correspondientes, obviamente el corazón, sistema circulatorio, brazos, manos, pulmones, y tiene que ver con esta conexión que te decía, el amor divino, el amor incondicional, la capacidad del poder perdonar, la compasión, el equilibrio, esta unidad con el todo, que es de donde partimos, de esta conexión con Dios, con la energía, el universo, el nombre que tú le quieras dar. Y tiene que ver con esa aceptación, con la franqueza, la armonía, con la plenitud de saber que todo lo que estás haciendo es te sientas en paz, te sientas en armonía con tanto con tu cuerpo como con tu espíritu. Bueno, de lo contrario, si no te sientes así, bueno, pues vamos a ver qué está pasando en tu interior, porque esa es la manera, vamos a decir, armónica en que este chakra pueda funcionar. Si no funciona de esa manera, pues empieza a ver eh, enfermedades. Eh, por lo contrario, vas a sentir presiones en el pecho, te comentaba, puedes presentar problemas a nivel cardíaco, a nivel circulatorio, insomnio, eh, mareos, dolores de cabeza, etcétera Entonces, bueno, voy a poner aquí la hojita y el cuarzo y vamos a dar eh, seguimiento a esta lectura que ya está previamente barajeada y canalizada. Bueno, si salen algunas cartas boca abajo, no pasa nada. Lo importante es el mensaje que el día de hoy te vamos a dar. Ok. Tu primer chakra, fíjate qué hermoso, ábrete a recibir. Tu segunda carta, nueva visión, estás renaciendo. ¡Ay, qué bonitas cartas! ¿eh? Esta, bueno, tiene un, eh, algo que ver, pero vamos a ver, control. Ok. Vamos a Aterrizar, ¿qué es lo que estás sintiendo? Probablemente, acuérdate que algunas cosas te resuenan y algunas otras no. Lo importante es eh, estas. Vamos a ver. Probablemente ahorita estás eh, obviamente convencido, estás convencida que lo que mereces es amor, que lo que mereces es abrir eh, esos brazos como, como aquí, esas manitas para estar recibiendo la luz del universo, de la energía de la cual ya eres. Y que te sabes que mereces ese, ese renacimiento, esa nueva visión. Fíjate, yo esta carta me gusta mucho porque cuando digo renacimiento, yo me imagino una flor, has visto una flor cuando está ese ese capullito y empieza a florecer, bueno, algo así, yo me imagino eh, los seres humanos cuando estamos en ese proceso del despertar, estamos renaciendo, entonces aquí te están diciendo que tú te mereces ese renacimiento, ese brote, esa belleza que ya está en ti. Pero lo importante es que tú sepas quién eres, de dónde provienes y qué mereces. Ese, eres esa hermosa flor que está renaciendo. Pero hay que abrir los brazos para de alguna manera aceptar esa belleza que no solamente parte de tu interior. Que también te mereces y que todo en congruencia con lo que está en el exterior, sea acorde a lo que tú necesitas experimentar para tu más alto bien. Pero, ¿qué está pasando? Que probablemente estés teniendo mucho control acerca de situaciones, emociones, eh, circunstancias que estés de alguna manera eh, presenciando o presentando en tu vida, como un pasado, como que estés planeando algo. Acuérdate que entre más quieres, más alejas. Lo importante es vivir tu instante santo, tu momento. Pues tú ya eres merecedor de todo. Así es que no necesitas querer. Pues todo va a llegar por propia voluntad, por propia, uh, por esa misma energía que, que está fluyendo. Pero es importante que sueltes ese control si estás pensando en qué me hizo, es que qué tal si no funciona. Hablando de cualquier situación en una relación, si es que la tienes con la familia, con los hijos, en el trabajo, si estás queriendo condicionar las cosas que estás viviendo, obviamente no va a funcionar y por lo tanto se van a presentar bloqueos. Entonces, de esta manera, yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué es lo que está pasando por tu cabeza, por tu por tu mente? ¿Por qué estás ten queriendo tener este control? ¿Qué te está dando miedo? ¿Qué te está dando inseguridad? ¿Y, ¿Y por qué te estás sintiendo así? Esta carta es muy bonita. Expiación. Fíjate bien, aquí te dicen, nada externo a ti te puede hacer daño. Entonces, ¿por qué quieres controlar algo que a tu percepción estás creyendo que te está haciendo daño? La expiación significa soltar todo lo que te hace daño para que empieces de nuevo a vivenciar y experimentar este renacimiento que hoy Dios quiere para ti. ¿Cuál es el siguiente paso que tienes que dar? Tú, que, que fue el chakra, corazón, que fue el que te llamó la atención, tienes que abrirte a ese amor del cual ya provienes y eres verdadero. ¡Ay! Fíjate que hace ratito le estaba barajeando y me salió esta carta y la quise volver a meter y me volvió a salir. Está hermosa esta carta. Te están diciendo, eres una obra maestra. Eres luz en cualquier situación. Cualquier pensamiento que esté llegando a tu mente y que siempre le estés dando vueltas. No, es que no, no, negatividad en tu mente. No existe lo bueno y lo malo, pero sí existe ese esa transformación en esta percepción de todo lo que tú estás sintiendo o estás pensando. Y te dije en un principio, el corazón no solamente es un órgano funcional, es un órgano espiritual. Te están diciendo que eres una obra maestra, que eres energía pura y que abras tus brazos para experimentar lo que tú ya eres. Que en tu corazón exista solamente el amor, no otra, otra emoción. Puedes experimentar emociones, por supuesto, estás enojado, estás enojada, estás triste, está bien, pues para sanar hay que sentir, pero no te quedes estancado, estancada en esa emoción porque no te estás dando la oportunidad de saberte quién eres, qué vas a experimentar y que esta transformación a esta nueva visión para que renazcas es ahí en donde te vas a dar la oportunidad de de experimentar cosas diferentes, no enfermedades, no emociones que te bloqueen o te hagan sentir mal. Es importante que empieces a dar el siguiente paso soltando el control para experimentar éxito en tu vida. Espero que este mensaje te haya resonado, te pedimos que nos regales un like, por favor, suscríbete en el canal, pues constantemente se están subiendo mucho, mucho tipo de tiradas, este, podemos hacer tiradas personalizadas, generalizadas, pero lo más importante es que te resuenen. Gracias a ti por este momento que te permites eh, dar y escuchar esta guía, así es que te esperamos en la siguiente tirada. Muchas gracias. Bye. Aquí, juntos de nuevo, dándole continuidad a tu cartita, si es que esta fue la carta que tú elegiste. Eh, algo bien importante, una observación, eh, ahorita se marchitó un poquito la, la hojita, las tenía en agüita, pero está haciendo un poquito de calor, entonces como que se, se, se, se hizo un poquito eh, eh, marchita la, la, la florecita, entonces bueno, traté de... De poner una similar, lo importante es el, el color, el cuarzo que tú ya habías elegido. Eh, como te comentaba, algo similar para que sepas que es la misma. No se hizo ninguna modificación, nada más la cartita. Digo, perdón, la, la, la, la hojita, la, la florecita. Lo más importante es el mensaje. Bueno, este chakra tiene que ver con el chakra garganta, su nombre Vishuda. Y bien interesante esta carta, como todas, tiene que ver y este te, te comentaba en la ubicación de la garganta, y tiene que ver con el centro de todos los impulsos de la energía, del habla. Eh, recuerda que parte de esa comunicación tiene que ver con cómo hablamos, cómo nos expresamos. Entonces, por algo te llamó la atención esta carta. Probablemente si estás sintiendo un poco de, de, de bloqueos o, o de problemas al poder expresar lo que sientes, bueno, es el momento que hoy te están diciendo, abre esa posibilidad de, de, de que Sepas que no pasa nada si expresas lo que sientes el día de hoy. Siempre, momento a momento, es muy importante que te abras a esa posibilidad. Eh, existen dos posibilidades, quedarte callada o callado y, y padecer lo que no te está gustando o expresar lo que estás sintiendo para sanarlo y aterrizar y empezar a fluir de una manera armónica. Bueno, pues esta eh, forma de expresarte lo puedes hacer por medio del canto, de la risa, del grito incluso, eh, de, de hablar, sobre todo de, del expresarte. Eso es lo más, más importante, pues es este centro que hace posible que que sanes desde tu, desde tu interior y que todo esto se manifieste en el exterior, por supuesto, por medio de la creatividad, haciendo lo que te encanta, el color que te comentaba es importante, es el azul cielo, y tiene que ver con la expresión, la clarividencia también, porque muchas veces lo que hablamos tiene mucho que ver con con esas situaciones que estás percibiendo y bueno, si estás abierto, abierta a esta energía, bueno, pues eh, ábrete a esa posibilidad de poder ayudar también a otros, pues tú eres luz y si tú siembras esa semillita a otros, créeme que va a ser una cadena que, que, que va a brillar por siempre y pues eso es muy bonito, muy maravilloso y pues obviamente por lo tanto tu energía siempre va a estar eh, al tope, al máximo. Uh -huh. Eh, probablemente si, si hay bloqueo en este eh, chakra, pues puedas presentar alguna irritación en tu garganta, inflamación en tus pulmones, sintiendo presión en tu pecho o bien eh, resequedad en tu boca. Y pues todo esto se puede deber a, a eso que te comentaba que no estás expresando lo que estás sintiendo. Por miedo, por temor, ¿a qué va, qué va a pasar si digo lo que siento? Bueno, es el momento hoy de que empieces a abrirte a esa posibilidad de expresar lo que no te gusta. Y lo que sí, también es importante que lo digas. ¿no? Ok, eso tiene que ver este chakra con la comunicación verdadera, con el amor incondicional, con toda esa gentileza, honestidad, lealtad que tiene que ver con este chakra. Ok, voy a poner por aquí... La hojita, el cuarzo. Y vamos a dar pie a la siguiente lectura. Eh, si estas cartas están boca abajo, boca arriba, no pasa nada. Ahorita te las vamos a leer y te las voy a mostrar. <ríe> ¡Qué bonita carta! ¿eh? Esta primera carta te está diciendo maestría. Que seas un ejemplo. Ahorita vamos a ver esto. La segunda carta, confianza y fe. Y la tercera carta... No sigas consejos. Fíjate bien, cómo tiene todo, no existen las coincidencias, es, existen las coincidencias. Y si elegiste esta, esta carta es precisamente porque tú eres una persona ejemplar, por supuesto. Eres una energía, eres un imán de atra que atrae cosas, eh, gente. De todo. Entonces es importante que siempre estés en armonía en armonía contigo misma, contigo mismo. Pues en esa maestría te debes de saber que debes de tener la confianza y la fe. La fe significa la fuerza espiritual, que es lo que te sostiene, que es el amor de Dios que siempre te va a estar guiando. Pues probablemente si estás teniendo dudas al hacer cosas o al que no estás expresando lo que sientes, todo el tiempo estás queriendo agradar a los demás, pidiendo consejo, diciendo sí cuando es un no. Es el momento de que hoy decidas por ti mismo, por ti misma, lo que te va a elevar, lo que te va a hacer sentir en paz y en armonía contigo mismo. Pues si estás haciendo lo que no te gusta, obviamente esta energía no va a fluir y te vas a estancar y lo vas a somatizar en el cuerpo con estas eh, sensaciones que probablemente te mencioné al principio. Ok. ¿Cuál es el siguiente paso que debes de dar para que...? ¡Ay! Salió. Ay, mira. Salió esta carta y, y quiero leerla porque, como te decía, no existen casualidades, pero es Dios quien te está hablando el día de hoy. Mm, tú eres abundante. La abundancia... La has estado experimentando y si no la estás experimentando es el momento que lo hagas. Pues este es el siguiente paso que tú mereces experimentar, la plenitud y la alegría. Si te has estado sintiendo curiosamente el corazón, eh, la, la, la emoción que al corazón le pertenece es la alegría. Hoy te están diciendo, ama intensamente, siéntete alegre en todo momento, pues es el momento que... Te están diciendo que abras tu corazón para que por medio del corazón que está conectado con el habla, con ese chakra que tiene que ver con la abundancia, con la alegría, con la plenitud, es el momento hoy que decidas qué quieres experimentar. ¿Quieres experimentar escasez? Bueno, entonces... Sigue haciendo lo que no quieres, lo que no puedes hablar, lo que no puedes expresar. Quieres experimentar paz, éxito, abundancia. Es el momento y te están diciendo, tú eh, este, este, eh, de esto parte toda tu felicidad, todo tu gozo, toda tu plenitud de la abundancia. Pero debes de saberte que realmente te lo mereces. ¿Ok? Entonces... ¿Qué es lo que necesitas? ¿Cuál es el siguiente paso que tú requieres y necesitas para saber y experimentar todo esto que te están diciendo el día de hoy? Claro, soltar el control. El control de las personas, del trabajo, del dinero, de lo material. Pues finalmente, si tú le das poder a lo externo, pues obviamente esto no lo vas a poder aterrizar y no lo vas a poder experimentar. Si estás controlando incluso lo que estás sintiendo, lo que no puedes hablar o muchas veces hablas queriendo tener siempre la razón, bueno, pues entonces el resultado, obviamente no va a existir un resultado favorable en tu sentir es el momento de que sueltes el control, de que te sepas merecedor, merecedora de esta abundancia que tú ya eres, para que empieces a dejar de somatizar. Aprende a decir no con amor, suelta todo el pasado, todos los condicionamientos, pues hoy es el momento de que tengas el camino al éxito seguro. Por favor, si te resonaron algunas de estas cosas, de esta tirada, regálanos un like. Y si no, todos tus comentarios abajo del canal. Suscríbete, pues para nosotros es muy importante todo tu sentir. Recuerda que cada eh, mes y, y de, man de manera temporal estamos subiendo muchas cosas como estos, jugando. pues El juego de la vida es eso, hay que experimentar, hay que jugar para sabernos eh, siempre eh, elevados en esa energía que, de la cual ya somos merecedores, merecedoras. Muchas, muchas gracias. Si, tal, si sanas tú, sano yo. Gracias. Nos vemos en la siguiente tirada. allá aquí de nuevo, haciendo o dándole seguimiento a la siguiente lectura, si tal vez fue esta la carta que te resonó porque la flor te llamó la atención, la piedra bueno pues vamos a ver que esta carta pertenece al sexto chakra que es el chakra acna y se encuentra en el centro de la frente entre eh, entre las dos cejas y tiene que ver como eh, con la clarividencia este punto es muy muy muy bonito porque tiene que ver con esa conexión con el cielo, con la divinidad. Eh, algunos otros lo conocen como el tercer ojo, pero tiene que ver con esas eh, impresiones intuitivas, esa conexión divina. Y bueno, eh, este color representa el, el, el, la vitalidad, la función en tu cerebro... Eh, esa conexión que te decía con la divinidad, el asiento de la voluntad y la clarividencia. Tiene que ver con todo tu sistema nervioso, el hipotálamo, eh, glándulas importantes que tienen que ver con, con fusión, funciones específicas de estas intuiciones. Eh, probablemente tú eres una persona muy intuitiva y por esa razón te llamó la atención este cuarzo, esta florecita o este chakra. Eh, probablemente si ahorita estás teniendo estas percepciones de, de sensaciones extrañas que tienen que ver con, con esta relación divina, bueno, pues qué, qué bonito. Y si no, si antes tenías estas sensaciones y ahora no, probablemente, bueno, estén bloqueadas por algunas eh, percepciones erróneas que estés teniendo, por el pensamiento de escasez, de miedo, de dudas, de enfermedades. Y bueno, hoy es el momento de empezar a abrir este chakra. Y vamos a ver ahorita cómo te estás sintiendo. Te voy a poner un poquito por acá. Y quiero ver ahorita cómo te estás sintiendo en este momento para dar eh, continuidad a la siguiente lectura. Si alguna de tus cartas vienen eh, boca abajo, boca arriba, no pasa nada. Lo importante es la lectura del día de hoy. Ok. La primera carta que te sale es trascendencia. Ahorita vamos a explicar. La tercera carta, la segunda carta, perdón, muy bonita, tiene que ver con ángeles. Y la última con herencia a los hijos. Bueno, vamos a tratar de aterrizar este mensaje del día de hoy, conectado a la carta que a ti te llamó la atención. Trascender, muchas veces tenemos por entendido que tiene que ver con la cuestión de que ya no estamos en este plano eh, terrenal, sino que vamos o trascendemos a la parte espiritual. Bueno, no, trascender también significa con el hecho de sanar algunas algunos pensamientos. El día de hoy estoy percibiendo más bien que esto tiene que ver con la cuestión pensamientos. Eh, has estado eh, de alguna manera condicionada a ciertos pensamientos que te han estado retrasando en tu proceso de sanación, de evolución. Es el momento que hoy aprendas a soltar y a perdonar esto que tú estás sintiendo o percibiendo como, como un daño. Recuerda que nadie te hace daños, daño, solamente eres tú quien estás percibiendo algunas situaciones del pasado como si estuvieran haciéndotelas en el presente. Es momento de que liberes todo esto que te ha estado condicionando, te ha estado eh, de alguna manera bloqueando este avance, eh, este proceso de sanación, y es el momento que los trasciendas, que perdones, que los sanes, que, que le des la vuelta a la siguiente eh, página para que empieces a experimentar cosas distintas, cosas maravillosas, de las cuales es momento de que hoy, hoy, las, las vivas. Bien bonita esta carta, tiene que ver con los ángeles. Esta manera de sanación, de, de, de trascender estos pensamientos, tiene que ver con esta fe, con lo que tú creas, los ángeles, Dios, universo, divinidad. No puedes dar este paso si no llamas esa energía que está a tu disposición en todo momento. Hoy te están diciendo, aquí estamos para ti, para que transformemos juntos lo que no te sirve, pues es basura que de alguna manera todo lo que no circula y todo lo que se estanca se echa a perder. Algo similar pasa con el pensamiento. Si no lo sanas eh, con ayuda, con la guía de, de estos seres elementales que están a tu servicio, vas a continuar con esos estados de de inquietud, de desequilibrio. Y es momento, hoy te están diciendo, aquí estamos, para que me los entregues y de esa manera podamos sanar todo lo que en tu sentir, eh, de alguna manera no se está transformando, al contrario, sigue ahí y no estamos avanzando. Esta cartita que te dice en herencia a los hijos, si no tienes hijos, bueno, no necesariamente, tiene que ver con, con esto, tiene que ver también con algunos proyectos que pudieras tener ahorita en, en el trabajo, algún, algún proyecto que de alguna manera lo estés eh, formando. Y ahorita está tomando, eh, todas esas piezas se están ordenando para que entonces ya cuando lo veas terminado digas, wow, así era como lo quería. Entonces, Dios, esos seres elementales te están diciendo, es momento de aceptar las cosas, de, de, de dar ese paso para accionarlo, pero solo no estás. estás. Estás con toda esta divinidad, con estos seres que están a tu servicio para que puedas dar el siguiente paso y darle forma. Si está enfocado a los hijos, bueno, probablemente te están diciendo es el momento de soltarlos también. Eh, nosotros como, como padres... Eh, pues tenemos de alguna manera una función también, que es guiarlos. No, no venimos aquí a educar, no venimos aquí a, a imponer, venimos a darles una guía, pero no podemos dar lo que nos, no está en nosotros. Primero es, hay que sanar nosotros para poderle dar esa guía, si estamos hablando de los hijos o si estamos hablando de un proyecto que está en, en curso, en, en, en tu caso. Bueno, ¿cuál es el siguiente paso que requiere sanar? para que tú te sientas en armonía y en plenitud con todo esto que ahorita estás viviendo. Qué bonita carta te están diciendo compartir. Todas estas cosas que tú tienes ahorita eh, en este proyecto o, o en este proceso de sanación, las vas a poder compartir con todos los que amas, contigo mismo. Pues dar y recibir es lo mismo en la medida que tú des, Vas a recibir el universo, lo que te da siempre es a manos llenas. Entonces, no reprimas, no, eh, no no sientas que, que, que a lo mejor si lo das, bueno, pues puede ser que si lo valoren, no lo valoren, no importa. Si a ti te nace, abre tus manos, pues el compartir también es abundancia, también es éxito seguro. Ok, voy a abrir esta última carta y esta carta tiene que ver con eh, co cómo es este proceso que tienes que hacer tú para que aterrices esto, este proyecto, este sentimiento que tú tienes el día de hoy. Ok, fíjate bien, Estás, has estado sujeto, no estoy hablando de ahorita, esto es ya de tiempo atrás de muchos condicionamientos. Eh, no doy si no recibo a cambio algo. Es el momento de que sueltes este pensamiento erróneo. Es el momento de que despiertes, de que te dejes llevar por ese amor incondicional, por esa verdad, por trascender estos pensamientos de que no estás avanzando o de que te van a hacer daño. Todo parte de lo que tú crees. Es el momento de que hoy decidas en amor empezar a disfrutar de esta abundancia que ya te es dada. Pero es importante que todo lo pongas en manos de Dios de los ángeles, pues de esa manera si sanas tú, sano yo. Espero que te haya gustado este mensaje del día de hoy. Regálanos un like y suscríbete en el canal para que recibas todas las notificaciones. ...que te son dados los mensajes del día de hoy. Recuerda que no estás solo, que siempre estás acompañado de los seres elementales. Espero que te haya resonado todo este mensaje y nos vemos a la siguiente tirada. Gracias. Hola, bienvenido, bienvenida. Si esta fue la carta que el día de hoy elegiste, vamos a ver con qué eh, punto energético en el cuerpo se encuentra o está relacionado... Este es el séptimo y último chakra. Su nombre, Shahasrara. Eh, tienen nombres muy raros, pero tienen un significado específico y una función específico. Este está eh, ubicado en la coronilla, que es en la parte más superior de tu cabeza. Es la conexión con el universo, con, la, con el cielo. Entonces tiene que ver con muchas funciones en específico. Si estás presentando en este momento algún bloqueo por algo te llamó la atención esta carta, pues puede ser que esta conexión divina ahorita esté. Eh, eh, bloqueada por pensamientos, por miedos, por enfermedades. Te voy a hablar un poquito de esta carta, eh, tiene que ver con, con esta interconexión que te decía, eh, con, el, con el, la parte más superior, con el cielo, con esa dimensión divina, eh, tiene que ver con el, el color que maneja, es el color violeta, y eh, tiene que ver con vitalizar todo, toda la parte nerviosa, toda la parte espiritual, estamos unidos con el todo, con el universo, no, hay, no existe una separación, todo parte de esa conexión divina. Y por esta misma razón existe esta conexión con la corteza cerebral, eh, con la parte eh, cabeza, y tiene que ver también con la personalidad, cómo te estás sintiendo en este momento, con esta voluntad espiritual, te has sentido con miedo, como que no estás en el camino adecuado. Bueno, pues el camino adecuado... Es lo que te está dando paz. Si no te está dando paz las decisiones y la voluntad que el día de hoy estás tomando, bueno, es el momento hoy de escuchar el mensaje del día de hoy para ti. Tiene que ver con este servicio, con, con el amor que tú estás dándole, no solamente a ti, qué tipo de amor te estás dando, el amor condicionado o el amor incondicional. El amor incondicional es aquel que, que, que, que tiene o se siente en libertad, entonces parte desde de, de ese punto, el amor que tú te estás dando, la confianza, la fe, de todo como te estás sintiendo en este momento, de esta conectividad, con esta conciencia, con la, con la naturaleza, el volver a creer, el volver a conectar con esta divinidad. Es el momento de tener este viaje, esta evolución, este despertar divino. Y si no lo estás sintiendo, bueno, vamos a dar pie a la siguiente lectura. Si algunas cartas... Vienen boca abajo, boca arriba, no pasa nada. Lo importante es el mensaje, ok. Fíjate bien, te está saliendo, la primera carta tiene que ver con la pereza, ese adormecimiento. La segunda tiene que ver con la represión de emociones. Y la última con el amor incondicional, ok. Hablábamos precisamente de esta carta que tiene que ver con el amor, la conexión con la divinidad. Está sintiendo mucho muchos pensamientos, los cuales, esos pensamientos lo único que hacen es como romper, cuartar esta conexión con esta divinidad. No existe la separación. Si existe es porque tú la estás creando. Lo que crees, creas. Es el momento, y Dios te está diciendo, los ángeles, el universo, que es el momento de que vuelvas a conectar, soltando todas estas emociones de represión al momento de sentir. Para sanar hay que sentir. Entonces sí permítete sentir, pero deja de estar en esta pereza, en este adormecimiento, en esta... Eh, situación de confort, de que bueno, pues no estoy feliz, pero pues aquí me medio sobrevivo o medio vivo, no vienes a sobrevivir, vienes a vivir y vienes a amar de manera incondicional, no con condiciones. ¿Por qué te estás sintiendo así? ¿Qué es lo que te está haciendo sentirte con miedo, con esa pereza? Ok te sale esta carta, eres una obra maestra. La obra maestra es esa creación divina. Cuando tú tienes algo en mente, un ejemplo, vas a cocinar y dices, voy a hacer un, eh, un, un platillo eh, con estos ingredientes. Y cuando lo ves ya terminado y lo pruebas y sabes exquisito, bueno, esa es una obra maestra en, eh, fue en base a tu creatividad de esa misma manera hoy te están diciendo todo lo que tú creas y plasmes esa va a ser una obra maestra tú eres una obra maestra créelo por favor deja de estar sometido a estos miedos del pasado es el momento que sueltes y empieces a vivir tu presente con amor, con decisión y con voluntad y cuál es ese paso siguiente que el día de hoy requieres sanar para sentir esta conexión de nuevo con el universo y con el todo? Bueno, muy claro tu tú, tú, tú guía del día de hoy. Sal de la jaula, deja de depender. Si vives eh, situaciones en las cuales te está dando miedo avanzar, bueno, aquí has escuchado una frase que dice, eh, es que yo quiero encajar. O creemos que venimos a encajar. Encajar viene la palabra caja. Y no vienes a encajar, no te vienes a guardar en una caja. Vienes a salirte de esa caja. Vienes a experimentar cosas maravillosas. Eh, la palabra rebeldía no significa que, que no estás mm, haciendo cosas para el bien de los demás. El rebelde significa hacer lo que tú quieres hacer, pero sin lastimar a los demás, sino más bien es sentir. Esa plenitud, que esa decisión que tú estás tomando te está dando esa confianza, esa plenitud, esa paz absoluta de que estás seguro, que estás segura de lo de las tomas de decisiones que estás haciendo el día de hoy, entonces vienes a salirte de esa caja, vienes a ser auténtico, a ser auténtica, a hacer cosas que te encanten, no encajonar, no encajar con nadie, pues si hay una frase que dice, si sirves a dos amos, con alguno de ellos no vas a quedar bien, solamente vienes a estar conectado con esa divinidad que es Dios, por eso esta carta del chakra coronilla te llamó tanto la atención, te está separando de esa divinidad, es el momento que hoy vuelvas a conectar sabiéndote que la verdad eres Dios, eres todo, eres divinidad. Deja de estar pensando, pues el pensamiento te ata a, a, a no sentir, a no crear, a no tener fe y confianza de, de todas las capacidades y dones que tienes dentro de ti. Es el momento que dejes de de, de pensar y que empieces a sentir, pues para sanar hay que sentir. Gracias por el mensaje del día de hoy, eh, damos gracias a esos ángeles, arcángeles, el nombre que tú le quieras dar, lo importante es que abras tu corazón para que el día de hoy aterrices y sepas que es momento de hacer una pausa y volver a comenzar, no pasa nada, y si pasa, no pasa nada, es el momento de que sanes, que seas auténtico, pues eres una obra maestra. Gracias, te pedimos nos regales un like, te suscribas en el canal para que te lleguen todas las notificaciones y nos regales todos tus comentarios. Pues recuerda que si sanas tú, sanamos todos. Es el momento de que hoy seamos una comunidad de amor, de transmitir esa paz, que sepas que eres una conexión divina, eres uno con el todo. No existe una separación. Así es que es el momento de perdonarte y empezar a saberte exitoso, exitosa, abundancia, directo y con esa fe y confianza de que vas rumbo al camino del éxito absoluto. Espero te haya resonado este mensaje y nos vemos muy pronto. Muchas, muchas gracias.